César Brito, Secundino Brite, Humercinos Brite, Reinaldo Gutiérrez y Federico Gutiérrez. Están lado Sotelo, Mario Ruidía, Feliciano Verdún, Fulgencio Castillo, Concepción González. ¿Dónde están? Preguntan los pancletos El 8 de marzo de 1980 un grupo de campesinos de la colonia Acaraymí, Alto Paraná, abordó un ómnibus rumbo a la capital con la intención de denunciar una persecución para expulsarlos de sus tierras. Nunca llegaron a Asunción a las oficinas del Instituto de Bienestar Rural. Por el camino fueron objeto de una brutal y sangrienta represión. Los hechos acontecieron en la Compañía San Antonio, en un lugar conocido como Collante Cue en el distrito de Juan Manuel Frutos, en el departamento de Caguazú. 42 años después, la búsqueda de los 10 campesinos desaparecidos continúa. Al mando de la quijotesca labor de Rogelio Goiburú, de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, las familias de los 10 desaparecidos siguen esperando. Este Día de los Derechos Humanos es una oportuna ocasión para recordar estos hechos, para que la historia no se vuelva a repetir. Mi papá, ¿Tu papá es José que... Stanilao Sotelo. Él era dirigente de la Liga Agraria y era maestro de la escuelita campesina. Uh -huh. Fueron asesinados 10 campesinos, que ellos eran comunistas, terroristas, subversivos, de todo un poco le. Gestáis apellidos y Pero lo que yo sepa, mi papá era maestro de la escuela. Le enseñabas a los chicos para que, aunque sea escribir Juan no era, mi papá era Colorado, a, igual a, terrorista comunista asesinado, Ahora estamos acá a los 42 años a través del doctor Boyguru, gracias a él estamos y vamos a seguir a buscar. O sea, que era Yufu, pero no este era Carmelo Verdún, Arecoso, hermano Feliciano Verdún, desaparecido en 1980. Cuatro mitad de puta, cinco. Cinco. Sí. O si era Jayco ahí preso, si era Jayco ahí en la delegación del gobierno alto paraná, pues era Jayco en la investigación de Asunción, se está haciendo tortura ahí. Hermano, fue Las hermanos, hoy por hoy, hay que ir a ah. la ah. iguana. Hoy hay un niño y un ojo, y un ojo para el OVP y el RP. Hay familias. Hay familia. Doctora, ole hermano, ole ja. y, o, a los como Hay ja, la a luchar como Hay a los chicos. Hay a los que a que a hermano gente que era ceniza a ellos no estaban conspirando contra el gobierno, no ponían en riesgo el sistema totalitario de la época, nada que ver. Ellos venían reclamando, para reclamar sus tierras, la titulación de sus tierras, que estaban ocupando hacía pero décadas allá en la zona de Karagumí. A los 10 desaparecidos, lo, a algunos los mataron ya en este monte, porque les descubrieron que estaban y ellos corrieron y con ametralladoras les, les, les mataron. A otros los agarraron vivos, los torturaron y los mataron en tortura. Y... Eh, otros, seguramente heridos, ya a punto de morirse, los terminaron de degollando, porque dice que los degollaron a muchos de ellos. Espero que, que me alcance el, el presupuesto y podamos hacer estos dos trabajos, el de acá y el de Lambaré, y podamos salir de acá con el resultado que esperamos, que es encontrar los cuerpos de nuestros compañeros compatriotas detenidos, desaparecidos, asesinados, porque esto es una responsabilidad del Estado, eso siempre hay que señalar. El Estado fue el que cometió esos crímenes y es el Estado que tiene la obligación, la responsabilidad de reparar más allá de los gobiernos de turno. No importa que los gobiernos sean liberales, febreristas, colorados, comunistas o lo que sea. Esto es responsabilidad del Estado paraguayo. Así que esperemos que con el tiempo las autoridades que se vayan sucediendo en los cargos de responsabilidad en el Paraguay, asuman esto y lo vean como un una necesidad para que algún día podamos tener verdaderamente un país eh, con, verdaderamente, con democracia, con justicia social, con soberanía. La institución en un Estado encargado de cuidar, de proteger, de promocionar los derechos humanos es el propio Estado. El Estado fue el que cometió estos crímenes y el Estado que tiene que reparar. Y además, no solamente reparar, tiene que promover políticas y crear políticas de derechos humanos para que esto nunca más vuelva a ocurrir.